Entonces, parte de mi trabajo como pastor ha sido eh, abrirle a la gente los ojos a través del diálogo, de las relaciones, y decir, mira, esto no está bien. Algo que digo, uh, por ejemplo, a veces es, um, porque me pasó algo de que a veces me, me presentaban en la comunidad y me decían, otro es el pastor hispano de la iglesia hispana, otro es el pastor asociado de la iglesia, asumiendo que porque tenía un acento, o era hispano, mexicano, no era el pastor de la iglesia, ¿no? Entonces, eso tiene tanto sentido como decirle a un pastor de raza blanca, tú eres el pastor blanco de la iglesia blanca. Entonces, al hacer esas preguntas y hacer esos, tener esos diálogos, la gente comienza a darse cuenta de las, uh, de las biases, de, las, uh, de, uh, de sus formas de tratar a las personas que no son correctas, ¿no? Y entonces ya comienza a haber un cambio. De que, oh, no sabía. Ahora ya entiendo, ¿no? Eh... Entonces, aparte del lenguaje, que obviamente es un reto si no lo hablas, aparte de las eh, dinámicas culturales, de, de todo lo que significa ser hispano, latino, no solamente, no todos son mexicanos, no, no los, puertorriqueños, los puertorriqueños no son mexicanos, los colombianos no son mexicanos, los brasileños no son mexicanos, eh, todos somos, somos una gran diversidad eh, como latinos.